tarde tardes, Joel Villarreal, bienvenido Don Alberto Franceschi, venido a su casa. Hola, Joana, después de una semana de no haber hecho este programa, pues estamos aquí nuevamente. Vamos a hablar de un tema de, de actualidad. La Constitución de 1811 y la Primera República. La, el 5 de julio, que se celebró ayer fue un día muy importante en la historia de venezuela yo no sé si realmente eh, tenga hoy la misma relevancia que tuvo en aquel momento pero lo cierto es que yo dentro de mis de mis elucubraciones a veces he dicho ojalá ese día nunca hubiese llegado ojalá ese día ojalá hubiésemos sido todavía fuéramos todavía parte de españa y no hubiésemos no se nos hubiese ocurrido ese acto rebelde de, de declarar la independencia de aquel gran imperio del momento. Pero bueno, hoy está Joel de Villarreal, un, un excelentísimo invitado, un hombre muy versado en este tema. Tenemos en el fondo don Alberto Franchetti, quien, quien también nos puede dar clases eh, meridianamente claras sobre sobre lo que sucedió en aquel día y bueno estamos esperando pues que, que, que llegue bienvenido Alexander estamos llegando esperando que llegue la que, que, que llegue la audiencia ya ya es hora de comenzar así que en respeto a los que hemos llegado temprano y a los que llegaron temprano podríamos dar inicio a esta a esto a lo que se vislumbra como una excelente tarde de historia con Joel Villarreal por ahí tenemos ya también a Joana. Joana, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias doctor. Bienvenido Joelvin bien, a tu casa también. Me encantaría rápidamente que Joelvin hace parte también de lo que son las transmisiones en Repúblicos TV. Hicimos esta alianza con Política Entre Panas para hacer un trabajo arduo en esta batalla cultural. Así que de verdad le agradezco enormemente a Joelvin por, por permitirnos el honor de, de que comparta toda su inteligencia, experiencia y experticia en tantos temas de interés para, para las personas en este proceso educativo, formativo y que es importante, temprano lo hablaba con el doctor Álvaro, es importante que dejemos tanta ignorancia porque somos ignorantes en muchísimas cosas. Así que le damos la bienvenida a todos al día de hoy a este space de Venezuela Constitución de 1900 1811 perdón y Primera República. Como siempre les digo eh, las políticas de políticamente incorrectos en estos espacios de tertulia en este momento vamos a estar a modo radio unos minutos después abriremos micrófonos para que quiera pedir la palabra levante la manita eh, cuando tengan eh, acceso a micrófono que no interrumpan ni griten y cierren los micrófonos. Les pedimos una máxima participación de tres minutos, que sean siempre amables y educados como son en estos espacios, que esperen su turno, sabemos que van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes y les pedimos por favor que compartan este espacio en estos momentos en su timeline para que lleguen más personas. Yo le doy el pase no solamente para que salude yo, y luego el doctor Álvaro, quien inicia, mientras tanto también hago un tweet para poderlo publicar aquí y también ustedes nos colaboren con esos retweets y, y este espacio puedan ser más personas las que no solamente puedan escuchar, sino también participar. Así que muy buenas tardes para todos y bendiciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, doctor Álvaro, Joana, doctor. Alberto, Elena, los amigos que nos acompañan por allá abajo. La verdad es que hoy pudiésemos hacer un programa tipo más conversatorio, Joana. Y creo que lo primero que, que debemos decir acá, antes de, de dar inicio, es, es que se ha perdido realmente el valor republicano. Nosotros hemos perdido la esencia de lo que es una república, de lo que ser un ciudadano, de lo que ser un, un republicano, ¿no? como bien lo, lo exponen ustedes a través de sus redes y de su movimiento. Fíjate en un ejemplo clarísimo de lo que ha ocurrido ayer en el desfile por la conmemoración de los 211 años de la declaración, de, o de la firma, perdón, de la firma del, del Acta de la Independencia. Se presenta el desfile militar, o lo que ellos llaman un desfile cívico-militar, y entonces hay dos, hay dos hechos. El primero es la presentación de drones armados, de drones aratillados, drones de origen iraní. Lo segundo es un muñeco inflable, porque Maduro estaba ausente del, del desfile, del show, de la cuestión representan un, un muñeco. Acá yo he visto a todo el mundo concentrado en el muñeco. Y el muñeco para allá, y el muñeco para acá, y Maduro y tal. Entonces han perdido la sustancia. sustancia de, de ciudadanía, de, de realmente saber qué es lo, lo que importa. ¿No? En lugar de hablar del dron, que creo yo es la noticia que debería estar rompiendo todos los, los noticiarios, estará en la palestra pública, pues es, es la noticia que menos he observado yo. Solamente el ABC de España, si mal no recuerdo fue el ABC de España fue un InfoAVE de España, uno de estos dos periódicos, resalta, resalta la presencia de estos aparatos, que ya nosotros lo habíamos advertido desde el año pasado, y que este año fueron utilizados por primera vez en Latinoamérica para combatir a los grupos insurgentes allá en la, allá en la frontera. Pero los iraníes habían negado, en febrero el ministro de ministro Rally en una conferencia había denunciado que Irán estaba proveyendo de municiones guiadas a estos aparatos que ya estaban en Venezuela. E Irán inmediatamente negó la situación, dijo que no, que eso era mentira, que ellos no habían provisto ningún tipo de, de dron ni nada por el estilo. Y ayer entonces vimos en el desfile a estos aparatos allí presiendo, siendo presentados con, con su armamento. Entonces, parte de las características de, de ser ciudadano de la inmensa tarea que tenemos nosotros por delante para rescatar al país, para llevarlo a un pleno desarrollo, es volver a rescatar los valores republicanos, y precisamente por eso el tema de hoy es la Constitución de 1811. Porque la Constitución de 1811, o mejor dicho, la partida de nacimiento del Estado venezolano, la que le da el espíritu originario de los fundadores. ¿Cuál es el espíritu en el cual se funda Venezuela? Venezuela se fundó un espíritu republicano, un espíritu de ser una república, no una democracia. Hay una gran diferencia entre una república y una democracia. Nosotros, nuestros padres, aspiraron una república para el país. Esa es la verdad. Entender esto es fundamental. Venezuela, a partir de la firma de la Declaración de Independencia, se ordena entonces la... Lo que pasa es que estoy en una avenida y esto es terrible. Se ordena entonces que se redacte una constitución y se presente en diciembre de 1880. La primera, la primera constitución de Venezuela. Allí nosotros encontramos un sentido que luego en la guerra de independencia se fue perdiendo, que era el sentido del protagonismo de la ciudadanía por encima del poder militar, el ser ciudadano, el tener un proceso independentista civilista, luego... El capitalismo nos arropó y lamentablemente perdimos esos... esos Entonces, la, lo primero que hay que resaltar con esta constitución es que era una constitución altamente civilista, que ponía al poder civil por encima del poder militar. Además, se constituye el Estado venezolano como, escúchase bien, una república federal descentralizada, de economía liberal. Ese era el espíritu de Venezuela. Así nació la República de Venezuela. ¿Y por qué se hace énfasis en República Federal descentralizada? Porque, si bien es cierto, nosotros podemos observar, hay, hay un, un tipo de federalismo centralista. Solo podemos ubicar en varios autores. No todos los procesos federales son centralizados. Y Venezuela ha sido un ejemplo de ello. Hay autores que difieren y dicen, bueno, no, que no es verdadero federalismo, ¿no? Pero para no caer en esas diatribas, entonces se hace la, se hace la acotación. Venezuela nace como una república federal, pero no federal centralizada, sino descentralizada y además con el énfasis de una economía de mercado, porque parte de los procesos de independencia desde Norteamérica y, de la, y luego de las colonias españolas, tuvo que ver mucho con un sentido comercial, con un sentido de que estaban hartos del sistema mercantilista, estaban hartos del sistema, o de lo que había quedado del feudalismo, estaban hartos de los impuestos, del excesivo número de impuestos. Y estaban hartos de que les dijeran con quién comerciar y con quién no. El espíritu de esta Constitución de 1811 viene a tomar forma de la mano de los estudios que Miranda hace también en Norteamérica. Y... Algunos plantean, inclusive, que esta nuestra Constitución, la partida de nacimiento de Venezuela, viene a ser una copia mejorada de la Constitución de los Estados Unidos de América. Que además hay otro elemento importante ahí, que es que tiene un fundamento judeocristiano. Nuestra partida de nacimiento y la de los Estados Unidos de América tiene un componente judeocristiano, en conjunción con una filosofía greco-romana. Esto es lo que hace posible al mejor experimento político, económico y social de toda la humanidad, a partir de 1776. Y es el fundamento propio de la civilización occidental, la más exitosa hasta ahorita en la historia de la humanidad, con todo y sus defectos, porque tiene defectos y los tiene muchos es perfectible es evolutiva la constitución de 1811 de la República de Venezuela nunca fue derogada y esto es uno de entonces eh, hay un elemento que es importante con respecto a a la Constitución de 1811, que tiene que ver con el... Se me fue la idea. Parece que vale, tengo muchas interrupciones hoy aquí, Ivana, de pana. Eh... ¿Cómo es que esa Constitución de 1811 no ha sido derogada? Yo el... Ah, bueno, mira. Si bien es cierto, cuando Monteverde cuando Monteverde hace capitular a la Primera República, nunca hubo, nunca hubo una derogación como tal de la Constitución de 1812. De hecho, en la capitulación que se firma frente a Monteverde, estaban garantizados los derechos de esa Constitución. Por supuesto, Monteverde más adelante los lo traiciona, ¿no? Lo que queda del Ejército Libertador, o lo que viene más adelante a retomar a Venezuela, a, a, la, a la continuación de la lucha de independencia, en lugar de venir y tomar el texto constitucional original de Venezuela, lo que hacen es que montan un congreso constituyente, por supuesto, y entonces... Es cuando nace, a partir de, de 1819, la Segunda República y una constitución que a partir de allí, todas en adelante, va a tener una característica republicana, federal, centralizada y de economía intervenida mercantilista. A partir de 1961, peor aún, se le viene a agregar un componente al Estado venezolano socialista y de aquellos polos estos lodos qué nos queda de, de esa de esa república federal descentralizada con, con libre mercado con, con mercado liberal que venía en la es, que, que era la esencia de la, de la primera constitución de la constitución de 1811 qué nos queda yo creo que nos queda un lindo recuerdo Queda un lindo recuerdo porque, en primer lugar, el ciudadano común ni siquiera se percibe como ciudadano. Lamentablemente en Venezuela las personas se comportan como vasallos del sistema, como vasallos de, del gobierno de Turco. Ellos no miran a los gobernantes nuestros como si fuesen administradores de la cosa pública o como si fuesen servidores públicos, sino que los miran como, como mandatarios, como mandones, como, como jefes, y a fin de cuentas, el mayor empleador del, del país es el Estado. Pero hay una característica que difiere entre la Constitución de 1811 con el resto de las constituciones de Venezuela. Y es que en la Constitución de 1811, los dueños del subsuelo éramos nosotros los ciudadanos. Había un respeto sagrado a la propiedad privada dentro de esa Constitución institución que, por cierto, y perdonen si lo había obviado, tiene tres padres, es decir, la República de Venezuela, el primer estado venezolano, tiene tres padres fundadores. Francisco de Miranda, Juan Germán Ross y Cristóbal Mendoza. Fueron los padres fundadores del, del estado de venezolano. Y había una preponderancia, como se observa allí, de lo civil por encima de lo militar a partir de 1819 la constitución de Bolívar todas las constituciones en adelante del Estado venezolano se apropió del subsuelo la consecuencia es que el Estado venezolano de facto se adueñó de una riqueza más adelante cuando surge toda la eh, la industria petrolera y todo esto entonces por supuesto, en todos los países del mundo, el Estado tiene que rogarle a los ciudadanos o tiene que luchar con ellos para determinar el número de impuestos, para determinar el gasto público. Es decir, se ve forzado a negociar con los ciudadanos o a guerrear con los ciudadanos hasta someterlos. En Venezuela... Nuestra, o sea, la paradoja es que nuestra mayor bendición es a la vez nuestra mayor desgracia. El Estado de venezolano nunca tuvo que guerrear contra la ciudadanía. Porque de facto se hizo dueño de todo ese inmenso patrimonio que estaba allí. Y no depende de los ciudadanos. O sea, el, el Estado venezolano no se siente dependiente de los ciudadanos. Es un perro rabioso sin cadenas. La constitución, las constituciones no solamente son la partida de nacimiento de un país sino que es el documento que va a limitar la acción del gobierno. Es la que va a decir cuáles son las instituciones que componen eso que llaman Estado y cuál va a ser la función y el límite de cada uno de ellos. En Venezuela nosotros tenemos constituciones totalmente aberrantes que en lugar de limitar al gobierno o la acción del gobierno, lo que hacen es que limitan la libertad del ciudadano. Entonces las constituciones propiamente deberían de ser unos perros bravos domesticados allí, con un bozal, y el ciudadano, es el dueño de ese bozal, de esa cadena, ¿verdad? en Venezuela es al revés, es una bestia, un leviatán, como, como diría vos, que nos tiene a, a todos nosotros sometidos. Y nosotros no tenemos un poder económico que sea tan siquiera comparable con el del Estado para poder enfrentar ese para poder enfrentar esa situación. No sé ¿Si tienes alguna pregunta? No, eso eso eso que acabas de decir es tan cierto que, que uno uno ve como, como los gobiernos van subyugando a las a las sociedades al colectivo a los ciudadanos que hoy día lo que lo que se observa son personas con miedo aunque parezca mentira, ¿no? Con miedo a hablar, con miedo a pensar de forma diferente, con miedo a pedir justicia, miedo a acercarse a quienes ellos mismos eligieron para que los representaran, miedo por, no sé, por intentar ser libres y sentir que se les escucha, que se les valora, miedo por, no sé, qué, miedo por luchar, para exigir ayuda cuando lo peor les está pasando. Y, y, y nos damos cuenta que que la política, que es uno de los temas que, que a mí me gusta tocar, ha sido manejada tan, de manera tan, tan eh, defectuosa por parte del pueblo, de manera tan equivocada por parte del colectivo, de la población electoral, de los ciudadanos, y, y, y con tanto ardid y con tanto engaño, con tanta diferencia entre el argumento y la moralidad, por parte de los que se hacen llamar políticos, que entonces se ha desfigurado por completo este, lo, la, las intenciones originales de la Constitución. ¿no? Eh, la, la política ha sido tan mal manejada que, que hoy día estamos tan alejados de lo que fue el origen, de lo que fue la esencia, como acabas de decir, de la Constitución de 1811, que es donde nació aquello que se llamó estados venezolanos. Entonces, eh, nos hemos alejado tanto que hoy día estamos desfigurados. Hoy día ya lo que nos queda es, como bien dijiste hace un rato, es el recuerdo de nuestra esencia. Ya hoy somos, ¿qué somos hoy? Y fíjate que es un fenómeno que no solamente se está viendo en Venezuela, es un fenómeno global. Los Estados Unidos ya no se reconocen a sí mismos como repúblicos. De Estados Unidos van perdiendo su esencia como república. Imagínate tú. No sé. Es muy preocupante, sí. Definitivamente es preocupante. Las personas que ejercen la política eh, han ido desfigurando por completo en la, la, las esencias de, la, de, los, de los países, de las naciones. Y, y hoy estamos ante una realidad muy peligrosa, muy peligrosa y, y triste además, porque, porque vamos en retroceso siempre. Yo creo que todavía hay esperanza, y una de las cosas que hay que ir trabajando, y yo sé que es costoso, que no es algo que, que se da de la noche a la mañana, es un trabajo que se tiene que dar en el mediano largo plazo, y que tiene muchos nombres, pero yo le he querido llamar evangelización y desintoxicación social. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estudiamos la teoría de las élites de Gaetano Mosca, de Robert Mitchell y de Wilfredo Pareto, nos damos cuenta que en realidad quienes gobiernan, quienes ejercen cambios, y quienes transforman a la sociedad, a los países, son minorías, son élites, son pequeñas élites. Y cuando hablamos de élite no estamos hablando solamente de, de emporios empresariales, de, de alguien que tiene mucho dinero, no, no. Estamos hablando básicamente de grupos organizados, grupos que se organizan, pequeños, que se establecen como estructuras ¿no? y que tienen un objetivo, tienen una finalidad, y la tienen bien, bien clara. Y trabajan para ello. Pero yo creo que aquí lo que hay es que construir una masa crítica. Una pequeña masa crítica. Ciudadanos, irlos a buscar a cada una de las parroquias, a cada uno de los sectores. Buscar quiénes son los líderes. Los líderes naturales de esos de esos lugares. Los líderes naturales que movilizan allá a la población. Y educarlos, educarlos a ellos, en valores ciudadanos, en aclarar conceptos de la política, en desintoxicarles de tanto socialismo en la cabeza, ¿no? Es decir, hay que hacer una desintoxicación este, ideológica. Pero también hay que abordar un sentido emocional. Hay que abordar la emocionalidad porque los venezolanos están rotos y están rotos, porque como tú lo, lo has dicho, Álvaro, hay toda una maquinaria, hay toda una maquinaria desde el, desde el mismo Estado que proyecta un neurolenguaje, los mensajes que envían todos los días de Dios, 24-7, a través de redes sociales, de radio y televisión, de diversas maneras que tienen a la población en un estado depresivo, en un estado constante de indefensión aprendida, de letargo, de que todo el mundo tiene miedo, de que todo el mundo tiene tristeza, de que todo el mundo está en un estado de ansiedad. ¿No? Eso no es casual, eso es, eso es control social. Eso lo están haciendo. Y me he dado cuenta que en la medida en que voy bajando los estratos, y me encuentro con personas que están, de alguna manera, alejadas de los grandes medios de información. Son personas que están menos afectadas. Es decir, mi conclusión aquí es que aquellas personas que no tienen contacto o tienen un menor contacto posible con los mecanismos, los elementos que el, que el régimen todos los días lanza, para poderlos, para poderlos domesticar, porque esa es la palabra, es triste, suena feo, pero es así. Entonces, eh, creo yo que ese trabajo debe hacerse, un trabajo de enseñanza, de pedagogía, político-ideológico, para desintoxicar, para aclarar, para enseñar, un trabajo emocional, donde llevemos psicólogos, llevemos expertos de diversas áreas que puedan abordar esa situación, sobre todo en defensa de la familia, la, la familia que está hoy día tan cuestionada, tan rota, tan... eso hay que abordarlo. Y el tercero es un elemento espiritual, el venezolano es creyente, independientemente de si es católico, si es eh, protestante, venezolano es creyente. Entonces, ese, esa fe también ha sido atacada. Y, al final de cuentas, pues una lucha del bien contra el mal. Yo creo que esos tres aspectos deben ser abordados. Y si nosotros logramos ir y buscar a esas personas, crear, constituir esa masa crítica, a través de esa masa crítica nosotros pudiésemos hacer un planteamiento que finalmente cuestione el sistema político y biológico y rompa con las bases que sostienen al régimen. Así es, yo estoy, yo, yo estoy comple completamente de acuerdo. <risa> es un asunto de hacer política, pero de hacer política sana, de hacer política inteligente, de, de, de levantarse cada mañana y sentirse útil y necesario para con los demás, de articular... La, eh, promesas, compromisos y proyectos con la moralidad no y, y pensar que las dificultades pueden tener solución si existe voluntad por parte de todos, que, que los problemas pueden desaparecer con la, con la acción individual de cada uno y, y llevar esa, ese ánimo a, a todas partes, a los amigos, a la familia, a la escuela, a las asociaciones vecinales, a los clubes deportivos a los lugares públicos, a todas partes, para poder entonces resembrar lo que es la política sana, de poder, de poder llevar a una sociedad a, a, a una desintoxicación de, todo esta, de, de, de, de toda esta malinformación y de toda esta malformación que hemos tenido en los últimos, en los, en los últimos años. Y, y no es, perdón, corrijo, no es en los últimos años, nosotros hemos estado mal formados desde probablemente desde, desde siempre, desde la Segunda República que tú acabas de mencionar. Y entonces, claro, ahora es que está haciendo aguas el barco y, y, y bueno, entonces es donde tenemos que tomar medidas urgentes. Pero bueno, Joel, este, tú sabes que... Eh, antes de que comenzara el programa, yo tenía por aquí una, una pregunta a la que quiero, a la que quiero darle este curso para ver si orientamos en la, el, la conversación en esa dirección. La pregunta era si el 5 de julio se declaró nuestra independencia, pero no se firmó ningún acta, de acuerdo a... A un, este, a un historiador, dicen que es solamente mala costumbre citar que es firma del acta cuando siempre se responde, o sea, respondiendo siempre al desinterés en cualquier momento que hemos tenido todos por la historia y la imagen omnipresente de la celebración de los Estados Unidos del 4 de julio, que curiosamente... Eh, celebra su independencia muy cerca de la nuestra en Venezuela entonces es el caso de que Estados Unidos perdón que entró una llamada por aquí yo creo que estoy de vuelta ¿estoy de vuelta? ¿se me escucha? sí señor sí, ok, Estados Unidos eh, fue el 2 de julio de 1776 cuando el segundo congreso occidental votó para aprobar la resolución de independencia y tras la elaboración de la declaración fue el 4 de julio cuando el documento de la declaración fue aprobado. Entonces, resulta que nosotros tenemos este, en nuestra historia algo que dice que nunca fuimos, eh, eh, nuestro, nuestro acta de independencia nunca se firmó el 5 de julio. Porque ese fue el día que el Congreso culminó la decisión, sometió a votación y decidió declarar la independencia. Ese mismo día encomendó a Juan Germán Rocio y a Ignardi para que elaboraran un acta de la declaración. Entonces fue el 7 de julio. Ese día, por cierto, el 7 de julio, firmaron fue 7 de 10 provincias el acta de independencia. Fue presentada y aprobada por el Congreso y a partir de ese día comenzó a ser firmada. Total que eso se llevó hasta agosto. ¿Por qué celebramos el 5 de julio? Bueno, una pregunta de verdad que para la cual yo no tengo respuesta, pero el proceso fue tal cual como lo describí. tal cual como, como fue descrito. Eh, yo de verdad tendría que, que consultar al doctor Leonardo Sorri, por cierto que es doctor en, en Humanidades, en Historia, y no me atrevo a, no me atrevo, digamos, a, a, a especular sobre, sobre el hecho. Pero lo que has dicho es totalmente cierto. El 7 es cuando empieza el, el proceso de, de ir firmando y de ir convenciendo y de ir este recolectando todo, todo esto. ¿no? Nunca hubo una unidad nacional como, como siempre se nos dijo. Quizás o sea, la necesidad también de, de establecer un elemento simbólico, o sea, de, de, de, de tratar de crear una, una identidad en base a un hecho histórico. Muchos de nuestros hechos históricos fueron construcciones, incluso a veces hasta se nos pasó la mano y, y llegamos a la mitología, al hecho mitológico. Eh, Germán Carrera Damas tiene un libro llamado Una Nación llamada Venezuela. Donde él decía que, que realmente hubo un concepto de nación de Venezuela, eh, más allá del siglo, eh, digamos, ya, ya casi que para finales del siglo, del siglo XX. Que antes de eso no, era, era más una, una construcción eh, que algo que era real. Bueno, dice, dice el historiador Eric, Eric Hosman que, que si piensan que la izquierda tergiversa nuestra historia, hay que darle importancia y serle fieles a los hechos. ¿no? Este, ¿Será que la, la, la, la izquierda estaba molestando desde, desde esa fecha? Mira, pero es que mucho antes de eso, mucho antes, digamos, de, de la aparición de digamos, de, de la izquierda propiamente ya como, como ideología socialista, ya, ya nosotros veníamos con unos... ya veníamos nosotros ya con, con esa con esa mala costumbre de estar... mala costumbre no, eh. digamos volvamos al hecho cierto sí volvamos al hecho cierto, o sea, necesitaban necesitaban darle necesitaban crear una nación, o sea, cuando, cuando se da el proceso de independencia es un proceso de élite, un proceso de unos, de unos tipos allá que estaban, que estaban molestos, que lo que querían era separarse de España, eh, porque España, bueno, les estaba quitando ciertos privilegios comerciales, ciertos privilegios políticos. Y la idea de ellos no era esta que nos venden ahora de, de un país libre, de una, no. La idea de ellos simplemente era tratar de... Eh, de amasar el mismo poder que tenían allá en la grona, pero amasarlo, amasarlo acá. Digamos, no todos, no todos fueron así, o sea, había intenciones de todo tipo. Y, y la división de las clases sociales de la época, bueno, <ríe> imagínate tú, los negros, los pardos, ¿no? eh, eh, todo la, el sistema de, de, de esclavitud. Nosotros finalmente terminamos la, la guerra de independencia y aquí no, no se había la esclavitud no fue abolida sino hasta mucho después. Entonces, eh, había una necesidad de, de educar, si se quiere, a la misma, a la misma población venezolana, a gran parte la, o a la mayoría de la población venezolana, educarlas en, en, en que pudiesen desarrollar un sentido de pertenencia y un sentido de nación. Entonces, de ahí también surgen muchos de nuestros de nuestros vicios, también de las necesidades y las mitologías, por ahí Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario responde a muchos de estos, de estos planteamientos eh, Joel, tú sabes que, que en, a ver esa división entre derecha e izquierda que nace por allá desde la época de la revolución francesa 1780 por allí setecientos 780, 90, por ahí este marca como que la división del espectro político esa influencia llegó a Venezuela para ese momento, para 1811, ya había llegado porque habrían transcurrido entonces, si yo no tengo, mmm, si la memoria no me falla la, la, la revolución francesa estuvo por ahí por el 86 87, 88, 1700 tanto. 1780 y tantos, ¿no? Eh, hasta el 90, estaríamos hablando casi de 30 años después, o veintitantos años después, había sí, llegado esa separación sí. a Venezuela. Había, ¿Quién es había, el? Hab ¿Hm? había, había llegado a tal punto, digamos, eh, entre los, los constituyentes o los padres fundadores de Venezuela? Era tal la situación, fíjate cómo terminó, eh, cómo, cómo terminó esa división histórica con la entrega de Miranda, ¿no? Y, y es una de las razones del por qué tú ves una constitución en 1819 distinta a la de 1811. Fíjate que la constitución de 1819 tiene más características a Cobina, más características a, al modelo francés que al modelo norteamericano. O sea, y ahí y ahí tú empiezas a ver que sí había, que sí había... Eh, influencia, influencia izquierda o sea, uh -huh. Sí, claro, y influencia de lo que hoy llamamos, llamaríamos izquierda, sí. O sea, eh, lo que pasa es que no podemos, digamos, trasladar, trasladar, digamos, parámetros de nuestra época aquella, ¿no? Pero sí, o sea, era, era parte de esa, de esa escuela de pensamiento que más adelante pues terminó dando idea, dándole idea, dando idea a lo que fue el, el socialismo. ¿no? Por ahí Armando Rivas nos decía que los orígenes del pensamiento totalitario vienen desde la línea platónica, desde Platón, ¿no? y, que la, y que las otras ideas, las de la libertad y eso, venían más desde la, la otra línea que era la aristotélica. Hasta allá vamos a dar. <risa> sí. Y seguimos, vamos a llegar allá hasta Platón y Aristóteles. Eh, Joana, que, que estamos estamos eh, eh, acaparando aquí eh, toda la todo el tema. Eh, Joana, adelante, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, me encantó porque justamente eh, Joelvin inició para las personas que llegaron un poquito tarde. Este space, como ustedes pueden ver, queda grabado. Así que pueden después regresar y escuchar desde el inicio porque eh, Joel nos hizo un repaso muy grande, muy importante, que poco se habla sobre la Constitución de 1811. Así que los invito a ello y si acaso lo quieren ver eh, por YouTube va a ser subido, obviamente como siempre en nuestro canal Repúblicos TV. Pero entre esas bondades de que absolutamente nada es perfecto, y eh, importantísimo cuando Joelvin habla de educación, evangelización, nosotros también apelamos siempre a la verdad, no importa quién la diga, entre los análisis y opinión magistrales que han tenido tanto Joelvin como el doctor Álvaro hasta los momentos, y que nos puso en contexto sobre eh, un resumen que, que yo le compartí al doctor Álvaro de Juan Carlos Rey, antropólogo y historiador. Que ha sido justamente alumno del profesor Jos Wine. Eh, y cuando Joelvin dice: eh, No tengo la respuesta eh, para ello de por qué se terminó firmando justamente eh, el acto de independencia hasta el 18 de agosto. Bueno, yo sí quería responderle de que en ese momento. No habían redes sociales, no habían comunicaciones como las que tenemos ahora. Recordemos que hasta las cartas y etcétera iban, era por caballo. Entonces, obviamente, eso pienso yo humildemente, que es lo que explica, por lo cual se tardó tanto eh, en que se concretara la firma de independencia. No, no, lo que pasa es que la, la pregunta exacta era por qué, ¿Por qué eligen la fecha del 5 y no eligen otra? Por ejemplo, Exacto. pudieran haber elegido la del 18. Exacto, cuando ya se, de verdad, justamente se firmó el acta de independencia, sí. Eh, ahí sí, como dices tú, lo vas a preguntar a, al historiador, pero es muy importante lo que ambos han hablado y han comentado, como cuando el doctor Ámbar puso en contexto, esa verdad, y como tú analizaste justamente lo que era la Constitución. Por eso es que me lleva, y antes de darle la palabra, porque ya tenemos, bueno, se nos cayó la otra persona, pero tenemos Pedro Reyes en fila para poder comentar, y teníamos a Paolo, pero veo que se cayó. Eh, justamente una de mis preguntas, Joelvin, cuando mencionaste justamente la Primera República, esa fundación de la Primera República, donde uno dice, Dios mío, y esto sí lo digo a título personal, estas personas están muy adelantadas a la historia, y más aún a lo que estamos viviendo hoy. Por eso que también, como bien mencionabas tú, en medio de sus imperfecciones, una de las mejores constituciones, porque justamente no se ha cambiado, este, es la de Estados Unidos. Entonces, cuando vemos y todo lo que nos relatas y nos analizas de la Constitución de 1811, uno dice, Dios mío, ¿por qué en este momento no está vigente? Y le confieso a las personas cuando hablé privadamente con Joel ayer y me dice, está vigente. Y a eso es lo que, te, lo que quiero que, que refieras en este momento un poco más a profundidad. ¿Por qué está vigente en este momento la Constitución de 1811? Yo sé que lo, lo dijiste someramente anteriormente, pero me gustaría que si lo pudieras profundizar un poco más. Antes de abrir los micrófonos. En realidad a la palabra no es vigencia, la palabra es latencia, está en un estado de latencia porque nunca fue derogada. Nunca hubo un mecanismo por el cual se matara la Constitución de, de 1969, sino que fue apartada. Prácticamente pudiésemos decir que el mecanismo, así como hay muchos que dicen que el mecanismo de la Constitución del 99 fue ilegítimo, porque violentó ciertos parámetros de la, de la constitución del 61, bueno, nosotros pudiésemos decir también que se violentó el mecanismo de la constitución del, de la primera constitución que fue la de 1811, eh, que por cierto resulta ser la primera constitución escrita del mundo hispano. Escúchese bien ese, ese otro detalle. Eh, Así es, de hecho que por eso publiqué, por eso publiqué la foto de la publicidad. Eso, porque fue es la primera, exactamente. Bueno, el profesor Ildemaro Ferrer, quien ha hecho este planteamiento durante algunos años, él dice que lo que importa realmente del estado de latencia en la Constitución de 1811 es su espíritu. Es decir, lo que debería de prevalecer aquí es el espíritu refundador de Venezuela en base... A aquel espíritu por el cual se hizo país, al cual se hizo un proyecto de nación. Es decir, nosotros tenemos que volver a esos valores. Esa es la importancia de, de reconocerle valor a la, a la Constitución de 1811 e incluso ese Estado de Latencia. Y se plantea, el de Maro, por cierto, la situación de hacerles unas brevísimas reformas y este... O sea, tomar ese texto constitucional de 1811 como base para una reforma de un nuevo texto constitucional, para rescatar precisamente el espíritu de república. Absolutamente de acuerdo, Joelvin, porque justamente y apelando a tus palabras, ese es el espíritu del punto de origen y del futuro de una nueva república de Venezuela. Este, vamos a abrir el micrófono, Pedro. ¿Tienes la palabra? Por favor, les agradecemos a las personas que quieran participar, que el tiempo es de tres minutos, por si acaso más personas desean intervenir. Así que, por favor, Pedro. ¿Qué hubo? ¿Se oye? Sí, perfecto y claro, Pedro. Ok, saludos a todos los repúblicos, yo el bien. Um, como saben, yo bueno, dirijo este espacio todos los martes a las 9. Ahí estoy haciendo la, la publicación, me estoy dejando el link. Aparecemos en, en el streaming en vivo de Get It Up y también por aquí el Twitter Space. Un ex país llamado Venezuela. Eh, básicamente, la, la dinámica de este Twitter Space va orientada a, a realzar estos valores que, que fueron enterrados ¿no? eh, de la Constitución de 1811 y el hecho histórico, lo que implica la declaración de independencia. Y en función de eso, dos, dos elementos, dos planteamientos a Joel Bin, a, a quienes están comentando. Joel Bean decía que el proceso de política o de gobernanza está en manos de las élites. Y cuando revisamos esta Constitución, más allá de, de, que, de que haya intervenido la ansia o las condiciones, yo creo que estas élites tenían la claridad y en la declaración uno lo lee primero de que ellos necesitaban preservar sus esenciales, que eran vida, armas, libertad y propiedad. Y luego en la Constitución hay un desarrollo para que esos esenciales del individuo permanezcan inalterados, porque era la garantía y en ninguna parte ustedes consiguen la palabra democracia. O consulta popular, de hecho, estas eh, provincias son un número limitado, pero prácticamente si, si lo hiciéramos hoy, o sea, si nos trasladamos 200 años, 200 y pico de años a la actualidad, pareciera que son las provincias en las cuales hay una actividad comercial, eh, digamos, más, más, más este, significativa y son las que empujan que que esta traba de, del mal comportamiento del trono español para ese momento o, lo, o las desviaciones de poder de ese momento hace que estas provincias al unísono definan declararse y, y estar en sesión. Porque entiendo que Valencia y otras tomaron algo más de tiempo, no solo por la distancia, sino por otro otro. Me imagino por, por la, la dinámica política. Uno entonces en función de eso, yo el bien que tú hablas de las élites y cómo aquí no hay una expresión de democracia, sino hay una definición o una visión en el razón de la vida, de las armas, la libertad de la propiedad como garantía para el avance de, de la sociedad. Y el otro es en referencia a, a este esquema. Entiendo que o lo que ustedes comentaban de, de, de la influencia socialista, yo creo que no hay una influencia socialista, lo que hay es una aplicación errada, equívoca, y la constitución se mantiene vigente, yo coincido totalmente con ustedes, de la expresión democracia, que pareciera que todo, incluido la vida, la libertad, la propiedad y las armas, deben someterse al escrutinio del, del, del pueblo, pues de, de, del pueblo, del desde la masa y es totalmente falso. Y eso es lo que ha garantizado que durante 300 años Estados Unidos mantenga su Constitución porque es esta amplitud, este acceso a estos esenciales y no y no y la no intervención del gobierno, más que del Estado, del gobierno en temas como la justicia, es decir, la defensa, la legítima defensa no requiere una tramitación gubernamental de justicia, simplemente tú la ejerces o la ejecutas cuando alguien violenta tu libertad intenta quitarte la vida o violenta tu propiedad. Entonces, es como esta, más que, el, que la influencia de la izquierda, es como esta democratización genera o termina dando al traste de los, de, de los países y los convierte en ex país. Cuando usted lee la declaración, el inicio de la declaración es se acabó España. O sea, es España. Y son españoles quienes están refiriendo eso y diciendo, no, se acabó España, comienza Venezuela. Bueno, eso eran los dos, los dos planteamientos y, y también para que ustedes respondan. Gracias. Gracias, Pedro. Joelvin. Por aquí ando. Por aquí ando. Fíjate el asunto este de las élites que es tan importante que las élites de Maracaibo y de Caracas no, nunca se entendieron. Se llegaron a entender ya finalmente y porque ya el Imperio Español, cuando el Imperio Español ya estaba este, lamentable, es? derrotado, pues ya prácticamente ya la guerra iba, iba terminando. O sea, ya se sabía cuál era el, el destino de la, de la situación allí. Eh, entonces, esa... Esa división de las élites venezolanas también eh, propició que muchas de las provincias no quisieran, no quisieran firmar el, el acto y no se unieran a los movimientos independientes. En el caso de Maracaibo, Maracaibo tenía un estatus especial dentro, del, eh, dentro de, de, del, del Imperio Español. De hecho, llegó a tener un diputado en las Cortes de Cádiz que fue José Domingo, José Domingo Ruz. Entonces, esa esos privilegios que tenía y esos avances, digamos, eh, que, había, que había logrado conseguir en el mercado, en cuanto al comercio, sobre todo, el estatus comercial y político, pues la hacían diferente de, de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, de, de Santo Domingo o de Caracas. ¿no? Y ahí hubo también, y de hecho cuando se revisa, cuando se revisan los documentos, la... Maracaibo se, se separa de España, es el 28 de enero de 1821, y se separa con una declaración propia de independencia, que por cierto la pueden conseguir allí en, el, en la Biblioteca Pública del Estado, en el acervo histórico, ahí está el documento original. Y cuando se separa de, de España se declara república, y se declara una república independiente, pero, pero eh, unida al pacto social llamado Gran Colombia. Es decir, que en ese sentido la Gran Colombia eran la República de Venezuela, la República de, de Maracaibo, la de Guayaquil, la de la Nueva Granada y la del Ecuador. Esas eran las verdaderas, esa era la verdadera gran. Gran Colombia, ¿no? y de esas de esas repúblicas solamente sobreviven, ¿no? Este, o jurídicamente, pues digámoslo así, eh, Venezuela, ahora Colombia y, y el Ecuador, pero eran más, eran dos más, eran Guayaquil y Maracaibo. O sea que los lo maracuchos... Eh, eh, eso de que los maracuchos son una república independiente no es una creación reciente, es una cosa que viene de, desde los orígenes. Por ahí hay unos libros, ahí hay unos libros, por ejemplo, uno de Juan Carlos Morales Mansur que recoge todas las crónicas de las independencias del Maracaibo. Pero es un tema delicado. Es un tema delicado porque cuando tú planteas ese tema, que es un tema histórico, o sea, un simple tema histórico, te lo pueden te lo pueden llevar hacia, hacia otro lado, ¿no? O sea, tratan de confundir a las personas y te meten en problemas. Entonces, aclarando acá, eh, aclarando acá, eh, luego hubo un documento cuando se produce la separación de la Gran Colombia, eh, Maracaibo asume unirse a Venezuela, a la República de Venezuela pero con unas cláusulas de autonomía que conservaron durante, durante mucho tiempo luego las perdieron pero era era básicamente también parte del espíritu constitucional de 1811 que era lo que, que era lo que proponían en Maracaibo bueno, bueno, nosotros no vamos a hacer Colombia ya la Gran Colombia se acabó este okay, chévere eh, tenemos más lazos con Venezuela vamos a unirnos a Venezuela nosotros bueno vamos a ser parte de la República de Venezuela, pero que se nos respeten nuestras condiciones de autonomía, sobre todo en materia comercial, fiscal. ¿no? Este, y bueno, una serie de precios. Y eso se respetó durante un tiempo. Ya no, ya, como, como, como dijimos anteriormente, aquí se ha perdido todo. Se ha perdido el concepto de república, se ha perdido el concepto de ciudadano, se ha perdido todo. Y fíjate que en Estados Unidos... En Estados Unidos por el impuesto del T se prendió la San Pablera, que terminaron independientes de Inglaterra, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, en, en aquella época, el tema, el tema de discusión principal era el manejo de la economía por parte de los estados y, y los impuestos, ¿no? Que era, lo más, que era lo más delicado. Y hoy en día tenemos en toda... O sea, no, que Suiza tiene un 3.8% de inflación, dijeron estos días la más alta en 29 años, no sé qué y, y muchos hasta dijeron ah bueno, pero es poquito, no bueno, o sea 3%, 3 de inflación es, es algo grave entonces estamos, estamos como que acostumbrándonos a que todos todos, todos los países se están endeudados todos están en unos procesos inflacionarios este, gravísimos por supuesto el de Venezuela bueno, ni, ni, ni se cuenta eh y, y, y, o sea, por, por menos de eso, por menos de lo que está pasando hoy día, hubo unos rebeliones civiles eh, este, que, que dieron, digamos, este, origen a, estas, a estos nuevos sistemas políticos, ¿no? a la libertad política, eh, a las constituciones, bueno, con la, la, la de Estados Unidos, la de, la de Venezuela. O sea, nos hemos acostumbrado a todo esto. O sea, el, inflación no es otra cosa que falsificación de dinero. Así de simple. O sea, lo que hacen es inflar el valor de la moneda por encima de un valor real. Eso es falsificar el dinero. O sea, los tipos nos, nos lo dicen de frente, que están falsificando la moneda. Que... No, de, de verdad que esto no tiene nombre. Como digo yo, el chiste se cuenta solo. De hecho, que les quería comentar que justamente cuando yo, Erwin, y reitero en el inicio, cuando nos pone en contexto de una manera magistral, analizando y opinando sobre la Constitución de 1811, él dice claramente que ahí no estaba impresa la palabra democracia y lo reforzó eh, el compañero aquí, que Pedro. Y es mi pregunta. Joelvin, es mi pregunta. ¿Quiénes fueron los responsables de ese cambio del concepto de república a democracia? Eso se fue perdiendo, eso se fue perdiendo en la historia, este, Joana. Eh, lamentablemente fueron muchos elementos los que comenzaron a, a influir allí, pero sobre todo los eventos políticos después de la revolución bolchevique del, del 17. Eh, los jacobinos tuvieron mucho, mucho que ver en eso, sobre todo la escuela francesa, la escuela, la escuela francesa perejiversó mucho de, de los términos. Y, y fíjate que en los Estados Unidos de América, todavía hasta el siglo pasado, eso estaba muy claro, después de, después de 1913, en adelante, es que comienza un proceso donde eh, se empieza a diluir la, el concepto de república y comienza entonces a a aparecer esto de, de la democracia. Yo lo, yo lo determinaría en un tiempo histórico desde la aparición de los partidos políticos de masa. Cuando aparecen los partidos políticos de masa, que hubo la necesidad de todos estos partidos de adecuar un lenguaje populista, un lenguaje también simple, que pudiese arrastrar votos. Allí empezó, la, allí empezó el problema. Ahí empezó el problema, porque antes acuérdate que los partidos políticos eran elites ¿no? los partidos políticos eran grupos de intereses, ¿no? Este, y tenían su, su función, pues. Y ahora no, ahora simplemente es, arrastran más, arrastran más y arrastran más, y arrastran más. Han perdido a, hasta parte de su, eh, digamos, de su. No sé cómo decirlo, se me fue la palabra. De su, de su originalidad, pues de su función original. De su esencia. De su esencia, exactamente. Los sistemas de partidos que nosotros tenemos ahorita, no solo en Venezuela, a nivel mundial, no, eh, Son sistemas, son sistemas corrompidos, son sistemas que lamentablemente no están, no están proveyéndole a la ciudadanía una representación sino que más bien se están comportando como grupos que tratan de forzar a la ciudadanía hacia, hacia ciertas situaciones. Absolutamente cierto que de hecho que cuando se traslada de que no son, no priman los intereses del ciudadano y es donde uno hace el alerta porque obviamente uno escucha de que hay que acabar con los políticos, hay que acabar con la política, cuando eso no, no es eh, la vía correcta. La vía correcta es que existen personas, justamente, probas incorruptibles, intachables. Yo pongo el primer ejemplo que eres tú, Es Uno de los primeros ejemplos eres tú, y estás aquí. Entonces, cuando un... Político, o alguien que hace el activismo político como ejercicio, como profesión, de una manera íntegra, honesta, pues obviamente va a poner por encima los intereses del ciudadano y no sus propios intereses o los de un partido. Hay que volver a aclarar, Joana, porque está escribiendo estupideces en, como siempre en los, en los timelines, que... Lo que está vigente es el espíritu de esa constitución, no la constitución como tal. Y que si pudiesen algunos, algunos que sostienen la tesis, de que está en estado de latencia. Eso para ir para ir aclarando situaciones aquí a la gente que llega tarde y, y saca pues conclusiones de donde... Es. Sí, que deberían ir un poquito más atrás, que bueno, quieren escuchar eh, el momento, pero hay que ir atrás y escuchar desde que comenzamos. Este, Quiero invitar, si hay alguna otra persona, porque Pedro tiene de nuevo la, la mano levantada, no sé si hay alguna otra persona que quiera participar, porque nuestros espacios son de hora y media, así que quedan unos contados 20 minutos de espacio. No sé si el doctor Álvaro quiere agregar no algo más. Yo creo que, que ahí sí te voy a fallar, Joana, porque ya a mí se me está acabando el tiempo. Dale, tranquilo, no te preocupes. Doctor Álvaro, ¿tiene algo que agregar? Eh, sí, yo, yo, yo solamente estaba haciendo aquí eh, una revisión de unos datos que tengo sobre lo que es la inflación de la que hablaba Joel y sobre lo pernicioso que puede ser para el desarrollo, para los proyectos, para, para los estadistas. Y, y cuando él dice que el 3% es grave, es alto, y yo lo entiendo y estoy seguro que así es, pues vamos a ver, eh, en los últimos cinco años Venezuela ha tenido, desde el, digamos desde el 2017, la inflación fue 438%, y en el 2018 fue 65.300. Y en el 2019 es una cosa que fue 19 mil por ciento. Lo de eh, Venezuela no tiene nombre. No, no, no, no. Es una cosa escandalosa. Es una cosa que, que pues, no nos puede llevar a otra. No nos puede llevar a ningún otro lugar distinto al que estamos. Eh, entonces, eh, eh, y, y así, pues, y así son los números: miles y miles y miles y miles de por ciento. No, no se puede hacer un programa de gobierno estableciendo una perspectiva de una inflación de 2.000%, de 5.000, de 60.000%. No hay nadie que pueda gobernar de esa forma si no es fundada, fundando todo su presupuesto, sus gastos y, y sus inversiones en narcotráfico, en corrupción en, y en otras cosas. Porque no hay ninguna manera, no hay ninguna economía que se pueda sustentar Teniendo un 2.000, un 3.000, un 5.000, un 60.000 por ciento de inflación. Así que, este, Joel, acaba de, de anunciar que, que, que el tiempo se te acaba. Yo, yo te agradezco muchísimo que estés por aquí porque, definitivamente, eres una luz de, de, de, de conocimiento y de, y, y de lectura para todos toda nuestra audiencia. Me encanta tenerte. De verdad que ya hemos tenido, ya, ya hemos gozado de tu presencia varias veces. Yo Elvin Se cayó el señor, parece. Bueno, no, mira, a mí de verdad me hubiese gustado estar más tiempo y más activo con el tema. Y bueno, tú sabes que desde ayer, como te comenté, me siento mal y, y se ha hecho el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que lo importante de este space es eh, de alguna forma mover el pensamiento crítico ¿no? de, que, de, de que a las personas le entre la curiosidad por investigar y por, y por ir, a, sí, por ir a, a tomar datos ¿no? de todo lo que hemos dicho acá y de que aprendan y, y que podamos de esa manera también ¿no? que las personas sean autodidactas también en el conocimiento de, de irnos educando, Todo, a todos nos hace falta educación, formación, me falta muchísimo ¿no? Eso, y te cuento la cantidad de libros que, que quiero leer y todavía no he podido, no he podido leer ¿no? y cosas tan interesantes y hay, hay personas muy interesantes que a mí me gustaría que estuvieran aquí participando en, en este tipo de salas y bueno que lamentablemente por sus ocupaciones o por sus limitaciones de, de tecnología no pueden no pueden estar acá. Eh, vamos a ver si un día de estos logro llegar a la casa del profesor Alfredo Rincón Rincón. Él es experto en genealogía y él nos puede hacer una sala temática de los apellidos de Venezuela y de las familias de Venezuela. ¿No? El, el, si hay un hombre que se conoce a cabalidad, a las élites que han gobernado a Venezuela y... Bueno, aquí estamos de nuevo, al menos para despedirnos. Yo ya había hecho un tweet que bueno, les voy, a, les voy a compartir ahorita cuando el doctor hable. Pero a mí sí, de verdad, me parece ya algunas veces hasta sospechoso de que nos boten y nos cierren eh, los SPACE de una manera tan abrupta, tan increíble, porque lastimosamente como lo mencionaba eh, en el tweet de que uno nunca va a poder lograr entender cómo educar evangelizar y dar a conocer la historia tal cual como es sea signo de ataque entonces no sé qué opina usted doctor álvaro pero a mí me parece ya de verdad muy sospechoso Parte del éxito de esta, de este tipo de administración como el que existe en Venezuela y como el que se está extendiendo por toda Hispanoamérica, es acabar con los valores, acabar con las estructuras, acabar con, con el conocimiento constante. Y mientras tú mantengas a la población ignorante y que desconozca su pasado, que los desprendas, que los deslindes de sus orígenes, de manera de que ellos se sientan eh, perdidos y escuchando solamente los trinos y los cantos de los nuevos políticos que juegan con sus miedos, con sus deseos, con sus, con sus aspiraciones. Entonces... Este, para ellos es mucho mejor. Así que a mí no, no me extraña que esto esté sucediendo mientras nosotros estemos en un proceso, eh, de, un proceso informativo, un proceso educativo, un proceso eh, de formación. Pues Yo creo que a la población hay que definitivamente someterla a un intensivo de información veraz a un intensivo de información real de qué fue nuestra historia, de cómo, cuál ha sido nuestro devenir hasta los días de hoy y quiénes somos, de dónde venimos. Porque eh, los jóvenes, los jóvenes de hoy, los jóvenes que votaron por Petro en Colombia, los jóvenes que hoy eh, apoyan el madurismo, esos niños no conocen nada más atrás. ...no conocen de nada... ...como yo le explicaba en estos días... ...que habían unos jóvenes que utilizaban unas franelas del Che... ...ellos no sabían las implicaciones políticas que tenía el Che Guevara... ...en todo esto... ...en toda nuestra tradición política, histórica... ...en Hispanoamérica... ...no sabían la clase de hombre que el tipo era... ...simplemente para ellos representaba un ícono de la rebelión... ...de la insurrección de la del irrespeto a la autoridad y, y eso los hacía sentir como creo que muchos de nosotros nos hemos sentido y yo me incluyo en ello cuando tú eres joven cree que eres inmortal y cree que te la sabes todas y entonces abrazas aquellos aquellos íconos que representan libertad y y, y, y, y bueno el respeto a las autoridades y esas cosas Depende de manera que este, necesitamos un intensivo de educación, un intensivo de información al que las grandes redes sociales, pues obviamente se niegan, pero seguiremos en esta lucha, seguiremos en nuestro trabajo porque, bueno, es a eso a lo que nos tenemos que dedicar. Así es, doctor, que de hecho estoy intentando hacer un nuevo Twitter y no me lo ha dejado publicar porque de lo mejor que nos compartió ahí al final Joelvin antes de que nos votara todos, la plataforma de Twitter, este, es el, el emplazamiento que él nos hace investigar. Porque no es solamente que si escuchamos al doctor Franceschi nos quedemos con que esa es la única verdad. Si escuchamos al doctor Álvaro, al mismo Joelvin o alguna opinión que de repente yo haga, y que sea positiva para alguien o se sienta alguien identificado con ella no es que nosotros seamos dueños de la verdad es emplazar justamente al ciudadano a que investigue, a que corrobore lo que uno está diciendo porque en su discernimiento y en su pensamiento crítico va a crear aún más y va a aportar aún más entonces, por fin mire que hasta ahorita por fin lo acaba de, de publicar Twitter eh, lo que lo que yo acabo de, de publicar, donde dice, la mejor invitación, ya porque me lo, me lo saltó, pero lo acaba de, de retuitear Joel Ervin, porque la mejor invitación que nos deja Joel antes de que la plataforma nos cerrase el espejo, es incentivar al ciudadano a investigar y no quedarse solo con lo que compartimos cada semana con cada uno de ustedes. Eso era, hasta ese tuit me costó de que saliera publicado, doctor. Sí, es, es bastante difícil. Yo yo pues con, con, con los que tenemos aquí de oyentes en este momento, yo los invito a que vayan a Google, no es tan difícil. Vayan a Google y revisen y busquen Constitución de 1811, texto. Busquen el contenido de la de esa Constitución y léala. es corta. Es corta, son 220 veintitantos tantos artículos, pero todos utilizan un lenguaje bastante llano, bastante digerible que es probablemente, porque mire, nosotros como venezolanos, muy pocos, hemos leído la constitución vigente en aquel momento, la, del, la, la, la, la que nos toque en el, en el momento. Pero, este y cuando la vamos a leer, encontramos que, bueno, son textos largos, son textos complicados y probablemente algunos de ellos tienen elaboraciones que, que son difíciles de interpretar. Esta, esta constitución de la que estoy hablando, de la constitución de 1811, utiliza un lenguaje muy llano, muy sabroso, digamos, para entenderlo. Y veamos qué, qué tan aplicable es esa constitución al día de hoy. Eh, eh, yo, como le decía a nuestro invitado, a Joelvin, antes de que nos tumbaran la transmisión, eh, me he leído la Constitución, esa, esa y otra, y las demás, porque bueno, es mi, es mi naturaleza, la lectura, pero yo me he leído esa Constitución, me ha parecido tan buena, tan interesante, por supuesto hay que hacerle un par, un par de remodelaciones, un par de correcciones, pero es perfectamente aplicable, es hermosa, y además es muy, es muy, ligera para la lectura. Así que yo invito a todo el que, todo el que esté interesado en saber cuáles son nuestros orígenes y, y, y cuáles son nuestras raíces políticas de cómo nacimos como República Federal. Entonces yo los invito a que busquen en Google, que busquen la Constitución de 1811 y se la lean. Se encontrarán con una grata sorpresa porque es de fácil lectura, de fácil entendimiento y de, o sea, de fácil comprensión y, y, y, y seguramente la vamos, a querer, la vamos a querer apoyar. Y que y querer su mayoría, en su mayoría aplicaría perfectamente al día de hoy. Por eso yo decía en la primera parte, antes de que nos votaran y nos cerraran abruptamente, que estaban muy adelantados, muy adelantados. De hecho, cuando uno hace también hasta los comparativos con la Constitución de Estados Unidos, ellos estaban tan adelantados hasta de cómo no permitir algunos cambios en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, es sorprendente, es sorprendente cuando mentes brillantes de verdad este, se unen y hacen, hacen esos grandes avances hasta del punto de vista de la comunidad, de, de los ciudadanos, de cómo debemos este, respetarnos y vivir en sociedad. Entonces, pues doctor, sin más, yo creo que ha sido pues, un gusto, aunque un gusto un tanto dulce y amargo, porque fue mar maravilloso haber compartido con Joerby y todas las personas que estaban allí. No había mucha participación, pero eso también quiere decir que estaban muy atentos a lo que Joelvin, a lo que usted estaban comentando, así que pues bueno, digo yo que nos veremos el próximo miércoles esperen eh, que suba estos dos eh, pedazos que nos cortaron y cómo los voy a pegar, más trabajo todavía para subirlo a Repúblicos TV en YouTube y bueno, los espero que nos sigan en las redes sociales, que por favor apoyen todo este esfuerzo yo lo lo pego, obviamente la publicidad de, de Patreon, pero allí sí nos gustaría de verdad siempre empezar a hacer, doctor, esa invitación al ciudadano, que hay un aporte mínimo de unos 5 dólares, pero hay más aporte, de verdad, porque esta batalla cultural es ar, ardua, es muy, muy, lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, demasiado sacrificio y necesitamos de los ciudadanos, de verdad. De bien patriotas que nos apoyen y nos acompañen en esta lucha porque este, hay personas que hay que debemos justamente darles económicamente de que puedan subsistir además de que es necesario absolutamente necesario porque estamos solos estamos solos pero entre más unamos fuerzas más valga la redundancia más fuertes nos vamos a hacer y, y nuestra voz cada vez va, va a calar más y más allá. Así que no sé si tiene algo más que agregar, doctor. Bueno, Yona, eh, permítame entonces eh, disentir de eso de que estamos solos. No, nosotros representamos la mayoría del sentir de los venezolanos. Estamos seguros. El venezolano quiere un cambio. El venezolano quiere escuchar esperanza. El venezolano sabe que lo que está viviendo no es lo que quiere vivir. Entonces, nosotros estamos, siento, estoy seguro que estamos en el camino correcto, nosotros estamos, bueno, en un proceso eh, eh, de, de pasividad eh, vigilante o de activa pasividad, no sé si esos términos existen, ese me gusta, estamos en un proceso de activa pasividad. De manera que estamos viendo qué sucede y en el interín necesitamos reeducar, necesitamos informar, necesitamos poner al ciudadano venezolano en, en, en tono, necesitamos ponerlo al día de qué es lo que pasa, cuáles fueron sus orígenes, por qué hemos llegado hasta aquí y qué es lo que no quiere y qué es lo que debe querer, y qué, y hacia dónde queremos ir. Así que yo, estoy, yo, soy, un, yo, yo, yo soy un gran optimista a veces a veces como obsesionado optimista pero estoy seguro que vamos a llegar a un final feliz el final de esto tiene que ser un final feliz como lo fue eso eso de que me hablaba eh, de, de la constitución de los Estados Unidos sí los padres fundadores de los Estados Unidos George Washington James Madison eh, John Adams todos ellos todos ellos fueron presidentes de los Estados Unidos por cierto después de la creación de la constitución y nosotros tenemos que tener también un renacer. Nosotros vamos a tener un renacer, ellos conservan todavía su misma constitución, nosotros tenemos no necesariamente que conservar la misma, pero sí buscaremos eh, la manera de recuperar nuestros orígenes. ¿De dónde salimos y por qué hemos perdido el norte? No podemos dejar de, de, de, de, de de lado, eso de que fuimos creados como una república federal descentralizada, como un mercado liberal, y hemos llegado al, al atolladero donde hemos llegado. Una república centralizada, ya ni siquiera es república, es un terreno invadido por un montón de delincuentes, en donde hay una centralización del poder, la economía se ha nar narcotizado, ya no hay mercado liberal ni mercado de nada entonces lo que tenemos es un terreno invadido por delincuentes tenemos que recuperar nuestros orígenes y hasta allá llega mi mensaje muchas gracias por haber estado con todos Doctor, pero yo antes de que se despida porque si sí quiero responderle algo y es uno reforzar justamente en esta parte que tendré que pegar a la primera y es justamente ese espíritu del que hablaba yo elvin donde ese punto de origen y ese futuro lo pueden marcar esa Constitución de 1811. Pero no se preocupe porque yo no difiero de usted en lo que dice cuando estamos solos. Yo a lo que me refería en ese punto es de que cuando estamos solos es desde el punto de vista económico, porque si hay algo que hemos querido hacer los republicos en esta férrea lucha de la batalla cultural es justamente el apoyo económico. Lamento decirlo así, yo sé que a muchos no les gusta, pero es importante también decirlo porque siempre hemos tenido la visión, no es fácil para el ciudadano venezolano que escuchen nuestros contenidos, que vean nuestros contenidos para incentivarlos, justamente como mencionaba Joel, a investigar aún más, entonces siempre hemos tenido ese objetivo de que por lo menos, por lo menos una persona tenga ese contacto en cada estado de Venezuela para poder llevar ese mensaje. Y entonces, lastimosamente, para todos estos proyectos se necesita dinero. Entonces, a eso era lo que me refería y por eso hablaba de nuestro Patreon, patreon.com barra repúblicos. A eso era lo que me refería, lo que, yo soy optimista también como usted, lo que pasa es que también mi lado realista me hace poner los pies en tierra y, y esta lucha cuando no se tiene el soporte económico y cuando no se tiene este, el alcance, pues obviamente es cuando uno dice, estamos solos, era eso nada más. Dios me lo bendiga, eh, Dios los bendiga a todos, gracias por habernos acompañado, así que como siempre lo dejo con el doctor Álvaro que cierra el espacio. Gracias, muchísimas gracias, yo lo no entendí perfectamente ahora sí. Eh, gracias a todos por haber estado con nosotros esta tarde eh, tuvimos una excelentísima eh, conversación con Joel Bin Villarreal eh, eh, los esperamos el próximo miércoles a las 1 de la tarde como todas las semanas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber participado recuerden que Venezuela sí si tiene futuro podemos, podemos esperar que que Venezuela será nuevamente eh, la el, la nación a la que, de la que salimos y a la que queremos volver. Gracias don Alberto Franceschi por haber estado con nosotros este allí en el background. Gracias por haber Joana haberme eh, haber estado conmigo en la presentación de este programa. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Gracias. Este, que tengan muy buen apetito los que no han comido, buen provecho a los que ya lo hicieron, y nos vemos entonces, como ya les dije, el próximo miércoles a la una de la tarde, como toda la semana. Que tengan un feliz resto de semana, y nos vemos la semana que viene.